VidaIQ es el plugin número uno utilizado a nivel mundial por todos los youtubers y lo puedes instalar tanto en Firefox como en Chrome. Este plugin te permite encontrar palabras claves de cola larga para ponerle a tus videos. En tu navegador de preferencia vamos a poner lo siguiente. VidaIQ y ahí nos va a salir la opción que dice extensión. Damos un clic. Tenemos que buscar la opción que está acá abajo, la que hace referencia a Chrome https://chrome.google.com barra, barra, Vision IQ for YouTube. Vamos a dar un clic ahí. Ahora, añadir a Chrome. Agregar extensión. En esta ventanita que nos, se nos ha abierto, vamos a poner nuestro correo electrónico y una contraseña para Vida IQ. Y ahora, crea tu cuenta de Vida IQ. Una vez que lo instalas, se va Hola, a. Todos. Y a VidaIQ. Perfecto, damos un clic para pausar el video. Vamos a guardar este esta extensión que está acá y damos clic en entendido si es que te aparece esa opción ahora nos va a aparecer este mensaje donde nos están indicando que nos han enviado un enlace a nuestro correo electrónico y tenemos que confirmarlo ingresamos a nuestro correo electrónico damos clic donde dice vida confirmación de correo electrónico y ahora clic en este enlace para confirmar la cuenta ahora vamos a dar un clic donde dice añade tu cuenta de youtube Vamos a dar un clic en nuestro correo electrónico. Se nos va a permitir hacer todas estas opciones que están acá. Clic aquí. Y ahora ya está instalado VidaIQ dentro de nuestro navegador. Lo que tienes que hacer en este momento es abrir una nueva pestaña. Vamos a poner YouTube. Vamos a ingresar a esta red social. Podemos elegir realmente cualquier video de los que están aquí presentes. Por ejemplo, este que está aquí. Y una vez que se despliega... En la parte izquierda nos va a salir toda esta información, es el contenido de, o es el resumen mejor dicho, del contenido que tiene este video que está aquí.